Thank you. estamos, gente? Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo en tu programa Tarde Renovada. Hoy en esta tarde tenemos propuestas musicales que son de visión para nuestra vida. Yo creo que al final de este es el objetivo de este programa Tarde Renovada por Cristo, de llevar música de alabanza, adoración, con buen contenido cristiano para edificar su vida y saber que esta es la hora de la tarde. Tengo el placer de practicar con Génesis. Es una joven de 26 años de la ciudad capital de San Juan de Puerto Rico, apasionada de la música y adoración a Dios. Es nacida, en la criada, en la, es nacida y criada en el evangelio de sus padres, son Ángel y Luis Cordero y María Mangual, quienes han sido pilares en su ministerio musical. Y a la edad de 9 años comenzó a cantar a la asociación de niños de la iglesia y actualmente es miembro de la iglesia de Dios Pentecostal. Pertenece al Ministerio de la Música, Alabanza y Adoración. Luego de recibir el llamado con el Ministerio de Música, a los 10 años con, comenzó la preparación de la Academia Musical Profesional. Tiene un bachillerato de Música en la Universidad Internacional de Puerto Rico. Actualmente maestra de Música. Así que damos el pase y la bienvenida a nuestra hermana adoradora Jenny Pessoa, que la tenemos acá en vivo, en directo desde Puerto Rico y para todo el mundo. Acá en tu radio Renovado porque Damos el pase con nuestra hermana Génesis Soara. ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Estoy bien contenta de poder compartir por primera vez con el hermoso país de Perú. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muy honrada. Eh, Nos gusta de nosotros, hermana, en verdad. Así que tenemos a esta hora el tiempo para poder practicar sobre su ministerio, sobre su llamada. No, hombre, el tema promocional que está estrenando esta hora. Exactamente, el tema que estamos eh, promocionando es un tema que se titula Altísimo. Eh, fue una alabanza que el Señor me regaló en un momento de oración y comunión con Él, eh, inspirado en Isaías Isaías 57.15, que dice que Él habita en las alturas y en el corazón quebrantado, para vivificarlo y para restaurarlo. Así que este nuevo sencillo es de pura alabanza y adoración. Así que estamos bien contentos y bien emocionadas de poderlo compartir en su plataforma en esta tarde. Ok, hermana. Bueno, hermana, queremos conocer un poco más de usted. ¿Quién es? Sí, seguro que sí. Mi nombre es Génesis Tobar. <ríe> Tengo 26 años. Eh, soy nacida y criada en el Evangelio. Eh, mis padres son pastores desde muy pequeña, eh, siempre participé en los servicios de adoración en mi congregación. Así que fue a través de la sociedad de niños en la iglesia donde comencé a desarrollarme como adoradora, como cantante, tomando participación para adorar al Señor. Luego el Señor llama a, a mis padres al pastorado y comenzamos una pequeña obra en mi comunidad donde nosotros vivimos. Eh, a través de escuelas bíblicas Comenzamos dando escuelas bíblicas Para los niños Y lo más hermoso de esta misión Es que los niños fueron invitando a sus padres Y los padres fueron invitando a los vecinos Y los vecinos fueron invitando A sus amigos Y así fue que se creó eh, La iglesia que podemos pastorear En el día de hoy, mis padres Así que estamos allí como líder de jóvenes Estamos allí como líder De alabanza y adoración y también pues trabajando lo que es el ministerio, ¿la? produciendo música, escribiendo música y compartiéndola con las naciones. Ok. Bueno, cuéntanos, hermana Félix, si ¿desde qué edad empezaste a interesarte por la música? Por la música comencé a interesarme como a los nueve años. Yo diría que hasta un poquito más antes, desde muy pequeñita, porque mi mamá siempre me decía, siempre me, de, me decía desde que era muy niña, que Dios me había dado un don, que Dios me había dado un talento y que tenía que utilizarlo, tenía que utilizarlo para la obra del Señor. Así que desde tan temprana edad a los nueve años, en las participaciones de los servicios de niños, descubrí que me gustaba cantar. Eh, no obstante, me sentía muy tímida eh, porque era una niña muy tímida, así que fue algo que el señor tuvo que trabajar conmigo al transcurso del tiempo. Y a los 16 años comienzo oficialmente a educarme vocalmente, a educarme en la música. Hasta los 18 años que comencé mi bachillerato en música popular, en una universidad aquí en Puerto Rico. Así que fue a los 18 años que oficialmente de lleno dije me voy a dedicar a la música. Así que al sol de hoy, somos maestra de música, educamos a los niños, a los jóvenes, acerca de esta hermosa pasión que es la música. Ok, hermanas, Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con Dios, Feliz. Mi encuentro con Dios, pues desde muy pequeña, mis padres siempre me inculcaron la palabra del Señor, quiere decir, me enseñaron la palabra del Señor. Eh, siempre me enseñaron el amor a Dios, el servicio a Dios, el temor a Dios, pero a pesar de que uno es un niño y es nacido y criado en el Evangelio, llega un punto en que uno tiene un encuentro con el Señor. Que es el momento donde uno entrega su corazón al Señor con conciencia, ¿verdad? De que es una decisión que estamos haciendo por el resto de nuestra vida. Así que a mí me tocó a los 12 años. Luego de bautizarme en las aguas y tomar mis clases de bautismo y todo eso, a los 12 años yo comencé a sentir un, un toque en mi corazón. Un toque en mi corazón sin nadie... Este, como te digo? Sin nadie obligarme o sin nadie eh, estar encima ¿verdad? de mí para que lo haga. Llegó de una manera muy natural. Llegó de un momento de en la presencia del Señor que yo sentí en mi corazón. Y yo le dije a mi papá que estaba pastoreando, eh, papi, a mí me gustaría en el día de hoy entregarle mi corazón al Señor. Porque siento en mi corazón que llegó el momento de poderlo hacer oficialmente y confesar con mis labios que Jesús es mi Señor y Salvador. Y fue a la, de, a la edad de 12 años que tomé esa decisión hasta el sol de hoy. Ok, qué tremendo, hermana Fénesis! Buenas noches. Eh, otra pregunta más que tenemos por acá. Coméntanos, ¿cómo empezó tu ministerio en la música? Mi ministerio en la música comenzó... Yo era un diría como un 12 por ahí... Eh, en la iglesia donde mis padres comenzaron a pastorear, yo tenía ¿verdad? un grupito, un grupo de una banda, ¿verdad? una agrupación de músicos que se componía de mis hermanos. Mi hermano tocaba el piano, mi otro hermano tocaba la batería, teníamos vecinos de la comunidad que eran parte de la agrupación, tocaban el bajo, tocaban la guitarra y pues yo era la única que podía cantar, que tenía el talento para cantar. Así que ahí fue que partió todo, eh, la, todo esto de, de la música, ¿verdad? Así que fue en la iglesia una pequeña banda, una pequeña agrupación, cuando yo tenía apenas 12 años, así que de ahí surgió, nos empezaron a llamar de diferentes iglesias en Puerto Rico a que fuéramos a tocar a su servicio, de diferentes denominaciones y tuvimos experiencias preciosas. Ok, hermana, qué tremendo, qué tremendo testimonio estamos escuchando esta hora de la tarde. Otra pregunta más, hermana Félix, ¿y cuándo descubres el talento de escribir y e interpretar canciones? ¡Wow, excelente pregunta! Pues fue algo muy bonito de parte del Señor. Eh, desde muy pequeña, Dios siempre fue tratando conmigo en la música, pero eh, siempre dudaba de mí. Debo de testificar que eso fue una de las cosas que el Señor trabajó conmigo. Porque a pesar de que a tan temprana edad Dios siempre me hablaba que me iba a dar canciones, que me iba a dar letras, que me iba a dar música, yo dudaba mucho de mis capacidades y sentía que no era capaz de poder hacer una obra tan, tan preciosa como escribir una canción. Así que el Señor fue preparándome, fue capacitándome. Eh, y fue llevándome a un transcurso de mi vida eh, de preparación y de verdad moldeándome para que yo, para el momento que llegara esa música, llegara esa inspiración de parte del Espíritu Santo, yo tuviera las herramientas correctas para poderlo aplicar y poder entonces hacer lo que estamos haciendo hoy por hoy, que es haciendo música para, para Dios, para alabanza y adoración y para edificación del pueblo. Amén, qué tremendo. Otra pregunta que también tenemos acá, ¿cuál es el mensaje que busca transmitir en tus canciones? El mensaje que transmito en mis canciones es bien fundamental. Es un mensaje acerca de Jesucristo, del amor de Dios, de la esperanza que podemos encontrar en él. Eh, mis canciones hablan, tengo diferentes eh, temas musicales, y varios de ellos hablan, pues, de testimonios personales con el Señor. Eh, otros hablan sobre palabra de Dios, o sea, eh, versos bíblicos como este tema, Altísimo, que fue inspirado en el 57.15. Otros hablan sobre motivar la fe, motivar ¿verdad? a las personas a que continúen caminando en el Señor, llenos de, de fe, de fidelidad y de fortaleza. So, el mensaje de mis canciones es bastante cristocéntrico, ¿no? Eh, es un mensaje que inspira la fe y el amor hacia Dios. Amén. Qué tremenda respuesta. Otra pregunta que tenemos: ¿Cuál es su, su consejo para quien inicia en este ministerio? Mi consejo para los jóvenes, wow, que hay tanto talento precioso dentro de la iglesia. Yo me atrevería a decir que muchos de los grandes talentos internacionales nacen de las iglesias. La iglesia es una gran institución musical, así que mi consejo para todos los jóvenes o jóvenes adultos, porque no hay edades para comenzar un ministerio, es que Dios nos ha entregado unos dones y, y unas habilidades, unos talentos a cada cual, ¿verdad? y que si el Señor entregó en nosotros esos sueños, y esos talentos Y esos dones es porque Él también entregó en cada uno de nosotros Las capacidades para lograrlo Hacer de manera excelente Así que mi consejo es que No se limiten No se limiten eh, Por la timidez, por la inseguridad O por pensar que quizás No somos capaces Porque la verdad es que la palabra del Señor Dice que la obra en Dios Nunca es en vano Así que Dios te entregó esos talentos, úselos para la obra del Señor, porque todos somos importantes en la obra del Señor. Dios nos entregó un talento a unos en la música, a otros se los entregó eh, en la enseñanza, a otros se los entregó en las misiones, a otros en el evangelismo, a otros en la danza. ¿verdad? Hay diferentes eh, este, dones y talentos que el Señor nos entregó y que todos somos útiles y todos son necesarios en la casa del Señor. Así que mi mensaje es que Impulsarlos a que los utilicen para la, para la obra del Señor. Amén. Qué tremenda palabra, Génesis verdad. Bueno, tenemos aquí una pregunta sobre tu sencillo. Háblanos de tu sencillo y cómo nació esta canción. Comentar ah. por el porqué del título y el proceso de la grabación. Claro que sí, altísimo. Es un tema que escribí en eh, un momento de adoración, un momento de oración con el Señor. Eh, en una alabanza espontánea surgió como una alabanza espontánea meditando en el libro de Isaías 57 15 que dice porque yo Jehová habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón para vivificarlo y para restaurarlo y así que eh, meditando en esa palabra surgió una alabanza espontánea que es el coro de la canción que dice Oh Altísimo, oh Altísimo, oh altísimo. Oh, oh, oh. oh altísimo, oh Altísimo, oh Altísimo. Así que en ese momento de adoración fue que entonces comenzó a fluir esta alabanza y tomé un papel rapidito y empecé a escribir. Y en, tomé mi teléfono y en, comencé a grabar esta melodía que venía en mi mente, que venía a mi corazón. Y luego de eso, pues, oré al Señor para que abriera las puertas correctas, para poder entonces grabar y poder compartir este tema. Así que lo grabamos en Grateful Heart Studio del productor eh, Jan Mulera, fue la persona que me dio la mano para hacer el arreglo musical de este tema. Y la verdad es que sobrepasó mis expectativas porque... Que eh, Jan Mulero de Crazy House Studio pudo poner en, en audio, ¿verdad? En, en música, lo que yo escuchaba en mi mente y lo que escuchaba en mis oídos al momento que llegó esta inspiración. Así que, altísimo, es una alabanza de pura adoración a Dios para conectar a la gente a la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Qué bendición. Bueno, otra pregunta más que tenemos. ¿Y quiénes colaborado en la composición del tema? ¿Perdón? ¿Cómo fue? Tienen colaborado en la composición del tema? En la composición de la letra de la canción yo la escribí solita. Yo diría, bueno, el Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el autor principal de todas mis canciones. Eh, yo soy solamente un instrumento que ¿verdad? Se, se rindió a los pies de Jesucristo y dijo, eme aquí envíame a mí, si te place depositar en mi corazón alabanzas eh, letras de música pues lo hacemos para tu gloria así que el autor principal el Espíritu Santo de Dios yo fui el instrumento verdad que escribió esa melodía, esa música y entonces luego pasamos al estudio de grabación que lo trabajó Jan Mulero eh, que fue quien hizo el arreglo musical consiguió a los músicos eh, estuvo en el proceso de grabación y luego pasamos a grabar la voz principal, que sería esta servidora. Ok, qué tremendo. Cuéntanos, ¿cuál fue la inspiración para escribir esta canción, Altísimo? ¿Cuál sería la inspiración? Sí. ¿Cuál fue la inspiración para escribir esta canción? La inspiración para escribir Altísimo, eh, como mencioné anteriormente, pues fue Isaías 57.15. Que dice, porque yo Jehová habito en las alturas y en la santidad y en el corazón del quebrantado y humilde de espíritu para vivificarlo y para restaurarlo. De ahí nació la inspiración para escribir este tema tan precioso. Ok. ¿Y dónde y en qué estudio se realizó la grabación del tema? Eh, bueno, el video que aprovecho la oportunidad para invitar a toda la audiencia que nos está sintonizando, que nos está escuchando, que el video de este tema altísimo está disponible en mi canal de YouTube, eh, lo, me pueden encontrar como Genesis Soar, Soar se escribe con Z z o -A -R. Nosotros grabamos los visuales de este video en una montaña literalmente muy alta en Puerto Rico, en un pequeño pueblo que se llama Calle. Fuimos al pueblo de Calle, Puerto Rico, grabamos los visuales con un atardecer precioso, con una vista espectacular, eh, así que los invito a todos a que vayan corriendo a mi canal de YouTube Se suscriban, le den like, eh, lo compartan con sus familiares, con sus amigos Me dejen un comentario para saber qué tal les pareció O de qué manera el Espíritu Santo del Señor tocó su corazón a través de esta alabanza Así que estamos ahí siempre pendientes a esos testimonios Y regocijándonos y agradeciendo al Señor por todo lo que Él está haciendo a través de este tema, Altísimo, disponible en mi canal de YouTube. Ok, genial. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿En qué plataforma digital está la música? Claro que sí, Altísimo está disponible en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Cada cual de nosotros tenemos una preferencia específica de cuál plataforma utilizamos, así que si tu preferencia es Spotify o iTunes o Apple Music o Amazon Music, eh, eh, altísimo, está disponible en todas las plataformas, así que los invitamos a que la descarguen, a que la utilicen para momentos de oración. O momentos en donde simplemente quieres conectar tu corazón a la presencia de Dios, o en momentos de oración o lectura de la palabra de Dios. Este tema, le garantizo, es un tema que va a conectar su corazón al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y a la presencia de Dios, y va a ser de mucha bendición. Así que, altísimo está disponible en todas las plataformas digitales. Ok, Genesis. Otra pregunta para finalizar. ¿Cuál es la frase de la letra de la canción con la que más te identifican? La frase de la canción que más me identifica es eh, la que dice Te alabaré, Jehová, con todo el corazón alegraré y regocijaré en ti ¡Wow! <risa> ¡Qué tremendo! Qué tremendo ¡Gracias! Bueno, antes de irnos, queremos que si nos puede regalar un pedazo del cántico de la canción Altísimo ¿No? Estamos en vivo ahorita a través de Facebook Live y a través de la radio renovado por Twitter. Si lo puedes cantar para todo el ser público precioso de Perú y todas las naciones que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Claro que sí, el coro de la canción dice: Oh Altísimo, Oh Altísimo, Oh Altísimo. Oh, altísimo oh, Al oír su pueblo, ahora se une en gracia su presencia para su pueblo. Avivar. Wow, qué bendición, qué bendición la canción, verdad? Que inspira. A través de la canción Dios nos habla, nos manifiesta muchas cosas, ¿no? Cuando escuchamos una oración de parte de ti, Génesis, y lo que el Espíritu Santo hace no a través de la canción. Bueno, Génesis, para finalizar, queremos que nos dejes un mensaje final y después un saludo para nuestro Perú. Amén, seguro que sí. Bueno, primeramente le doy gracias verdad, a, a la estación, a la emisora por el espacio ¿verdad? y la oportunidad de poder compartir este nuevo tema que fue un regalo del cielo, poderlo compartir con su hermosa nación de Perú. Me siento muy bendecida, muy privilegiada, muy contenta de poder compartir por primera vez desde Puerto Rico con, ¿verdad? Con, con ustedes, con su audiencia así que espero que Altísimo continúe siendo de bendición para todos ustedes, les envío un fuerte abrazo lleno de mucha gratitud y de muchas bendiciones para todos ustedes estamos a sus órdenes eh, nos pueden conseguir en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Genesis TOA. Suar se escribe con Z Z-O-A-R ahí estamos todos los días compartiendo contenido de edificación contenido de bendición eh, a través de una palabra a través de una oración estamos compartiendo las próximas entrevistas, próximos eventos y próxima música que viene mucha, mucha música, así que esperamos prontito poderla compartir nuevamente con ustedes y pues allí estamos en las redes sociales como Génesis Suar les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Ok, Genesis. De verdad, es un gusto poder tenerte acá en nuestra nación. Que Dios te bendiga y un gusto casa Puerto Rico. Amén, amén, Dios les bendiga mucho. Bendiciones, Genesis. <risa> amén. Ok. Bueno, gente, nos vemos con la canción Altísimo de Genesis Soar, aquí en tu radio renovado por Cristo. Lima, Perú, hacia Puerto Rico. Esta fue la entrevista de Génesis, aquí en tu radio renovado por Cristo. Lima, Perú, altísimo, sonando aquí tu emisora favorita, Radio Renovado por Cristo. La pueden escuchar aquí en tu radio renovado por Cristo, 24 horas y en vivo.